Hola, soy María Laura Vitale, en Chiang Mai, en el Templo Blanco, un templo muy contemporáneo que tiene unos 20 años. Bueno, hoy vamos a seguir conversando sobre el desdoblamiento del tiempo, la pregunta del millón. Lo que suele preguntarme la gente, eh, muy común, que quieran aprovechar estos conocimientos sobre la ley de desdoblamiento del tiempo para resolver problemas o conflictos de su vida cotidiana. Para eso tenemos que entender que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, estamos emitiendo una energía. Esta energía de alguna manera magnetiza un campo de energía, un campo cuántico con información simplemente por el hecho de ser observada, ya sea con un pensamiento o una emoción que tengamos. Esta, todas estas experiencias quedan grabadas en el campo entonces estas son futuras posibilidades nuestras, son como futuros posibles entonces el, el momento que nos damos cuenta que estamos teniendo algún pensamiento lo que podemos también inmediatamente hacer es ponernos en una observación neutral de ese mismo evento o de ese mismo pensamiento es como neutralizarlo, sería como llevarlo a cero teniendo en cuenta que un pensamiento sería una carga en el campo. Ahora, muchos me preguntan, bueno, pero ¿cómo se hace esto? Entonces, imaginemos que ponerlo a cero sería simplemente no tener ningún tipo de juicio de valor o eh, emoción acerca de ese hecho o ese acontecimiento. Démonos cuenta que una emoción es un, una alteración química de nuestro organismo. Si nos damos cuenta que la estamos teniendo, simplemente la podemos observar con nuestra conciencia y dejarla pasar si nos damos cuenta que tenemos un pensamiento con cierta carga negativa simplemente o podemos con la intención simplemente decir que lo eliminamos o dejarlo pasar y ponernos en neutro como en un estado de meditación esto es lo que podemos hacer si tenemos dificultades para lograr esto podemos imaginarnos una línea que va subiendo por los distintos eh, niveles o imaginemos como un cero que puede subir desde un plano 1, que ya habíamos dicho en otros videos, que sería la frecuencia corporal, al plano 2, que sería como la frecuencia emocional, en su punto 0 siempre, neutral, al plano 3, que sería el, el plano eh, mental, y al plano 4, en su punto 0 que sería el plano del doble. De hecho, podemos seguir hasta el plano 7, si deseamos. Pero esto nos puede ayudar para que a nivel neuronal, nuestros dos hemisferios hagan nuevas conexiones en este estado de neutralidad y generemos este vacío, que como dice Garnier, en el vacío se genera energía infinita. Eh, bueno, los invito a probarlo y a seguir viendo estos videos. Pueden ver el link debajo de, de este mismo. Les mando un saludo desde este maravilloso lugar.